saludo muy especial para todos los antioqueños, hoy quiero darles nuevamente gracias a Dios porque somos bendecidos, hoy firmamos nuestros acuerdos con nuestro gobernador y le damos también gracias a él y a todo su gabinete porque tiene en cuenta a todos estos municipios y en especial a Alejandría, esta alcaldesa quien les habla, Sor María Ocampo, quien trabaja arduamente y que por fin vamos a tener una vía eh, una vía pavimentada de Alejandría-Concepción y vamos a tener entonces nuestro centro día para nuestros abuelos, vamos a a contar con varios estudios y diseños para obras muy grandes, y tenemos ya unos pactos firmados, las políticas públicas y proyectos que van a impactar a nuestro señor gobernador y a, nuestra, a esta alcaldesa para toda la comunidad. Un abrazo y que Dios los bendiga. Unidos. Gobernación de Antioquia.